Y lo habíamos adelantado antes de irnos a la pausa. Desafío Detox, 30 días uh -huh. para poner en orden nuestras finanzas. ¿Podremos? Esa es la gran pregunta. Es la pregunta que viene a responder eh, Facu, Facu de Valerza para... Que nos cuente a ver cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta y cómo podemos mejorar, ¿no? Uh -huh. eh, el bolsillo y la economía del hogar. ¿Cómo estás, Facu? Buen día. ¿Cómo anda Facu? Buen día, Nico. Buen día, Nancy, ¿cómo anda ustedes? Bien, bien, todo bien. Bueno, bueno, me eh, nosotros hacíamos, ¿no? Esta, esta comparación <risa> con el verano, de llegar al verano. Bueno, vos nos propones 30 <risa> sí. días para acomodarnos, si se quiere, eh, financieramente. Exactamente. Este, la idea es hacerlo un poco atrás de este desafío del detox financiero. Que ya todos un poco conocemos el concepto del detox, ¿no? que es la desintoxicación, sí. muchos la asocian principalmente con el tema del organismo, el cuerpo, la comida, sí. más que nada por ahí después ahora de las fiestas que uno nada, come cualquier cosa Ajá. en cualquier cantidad, Este, bueno, la idea es llevarlo un poco a, la, a las finanzas, que a veces también necesitan como este detox. Sí, Facu, yo me imagino, sí. vos decís detox, decís desintoxicarse sí. y yo me llevo hasta la tarjeta de crédito. No sé si será así o no, no sé si vendrá en algún punto de ahí de, de estos 30 entra días. Entra todo, pero... acá en, entra todo, en el detox entra todo. El concepto un poco es que durante 30 días, no, lo puedes organizar como vos quieras, o durante cuatro semanas, que tiene casi un mes, uh -huh. este, te organizas como vos quieras, pero la idea es tratar de llevar todo el gasto lo más cercano a cero posible. Cero no va a poder ser nunca porque Ay. tenemos que comer, tenemos que pagar este por ahí cuentas, servicios y demás. Uh -huh. Pero un poco la idea es durante 30 días armar una planificación que, haga, este, que yo lleve todos mis gastos lo más cercano a cero. ¿No? Uh -huh. ¿Por qué es importante esto? Porque hacerlo de esta forma me va a permitir a mí poder ser consciente exactamente en qué cosas estoy gastando, qué gasto es innecesario, como por ejemplo, eh, te doy un ejemplo, el gimnasio. Existe siempre la excusa de decir, bueno, es para mi salud, pero hay alternativas que son gratis a un gimnasio para poder seguir cuidando mi salud. Uh -huh. Salir a correr, hacer gimnasio en casa. Y peor etc. si pagamos el gimnasio y no vamos. Peor todavía, <risa> que suele, peor. ¿Qué suele ¿Qué puede pasar. Que suele pasar, sí. A todos nos ha pasado una vez. ¿no? Entonces, un poco el concepto es este. Eh, más que nada tiene, por ahí, por decirlo de alguna forma, tres objetivos. ¿no? El primer objetivo sería poder hacer un espacio dentro de mi presupuesto mensual. ¿Bien? ¿A qué me uh -huh. refiero? Si yo logro este, mermar al máximo los gastos innecesarios, eso me va a permitir tener un excedente en el mes, ¿no? que va a hacer que yo pueda generar ingresos pasivamente. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Lo, la, mayor, la mayoría de las personas, incluyéndome en alguna ecuación, la, uno de los principales errores es que contamos solo con nuestros ingresos activos. O sea, los sueldos. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los sueldos por lo general suelen correr por detrás de la inflación. Entonces uno siente que nunca llega, siempre falta, sí. las cosas suben mucho. Entonces, ¿qué pasa? Al yo tener este, este excedente mensual, me puedo permitir empezar a ahorrar. Empezar a ahorrar, empezar uh -huh. a invertir, empezar a generar un ingreso pasivo que no requiera de mi trabajo. ¿No? Por ejemplo, eso sería uno de los objetivos más importantes. Bien. El segundo podría ser tener las finanzas en orden. ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer este detox, como yo voy a tener que registrar todo bastante minuciosamente, puede ser a través de un Excel o en el teléfono tener, no sé, una hoja de cálculo, o algo donde yo pueda notar que lo pueda tener a mano todo el tiempo, no que lo pueda tener cerca. ¿Qué me permite esto? Ordenarme. Yo saber en qué cosas estoy gastando de más, qué cosas son innecesarias. Como por uh -huh. ejemplo, no sé, pago Spotify, Netflix y este y el otro y todos los servicios de streaming que hay. ¿no? Que hay que un montón. Es importante, Facu, siempre tenerlo anotado, ¿no? Digo, siempre. Para saber cuáles son los gastos que tengo. Exactamente. Entonces, por ahí yo digo, bueno, mira, gasto en todo esto mensualmente, todas estas suscripciones. Y resulta que uso una o dos, como mucho, uh -huh. por ejemplo. Entonces, todas las otras me doy cuenta que son al vicio. Entonces eso, por ejemplo, de esa forma puede empezar achicar el presupuesto, ¿no? Y empezar a tener un excedente. Claro, me imagino también, a veces estamos acostumbrados a, bueno, el fin de semana me compro una pizza, eh, uh -huh. ah, bueno, como algo claro. dulce, también lo compro, y capaz que son cosas que todos podemos hacer en casa, ¿no? Y sí. que también nos ahorramos eh, varios pesitos ahí, ¿no? Totalmente, como por ejemplo, capaz le pasa a muchos trabajadores el tema de las viandas, para comer uh -huh. al mediodía. Uh -huh. Decir, bueno, mira, no sé, a mí una vianda me sale 600 pesos, no sé por 5.30 en la semana, gasto 3.000 pesos solamente en vianda de la comida del mediodía. Nada más, claro. ¿no? Sin contar el desayuno, la merienda, la cena y todo el resto. Entonces digo, bueno, capaz que si hago el esfuerzo de última de cocinar la noche anterior, este o cocinar el fin de semana y armarme yo las viandas para toda la semana, me podría estar ahorrando, no sé, la mitad, por ejemplo, de eso. Uh -huh. Y si lo multiplicas en el mes, son mil pesos. Claro. Entonces, este hay uh -huh. muchas formas como bien lo decía Nancy, de tratar de mermar todo ese gasto. Claro, y ¿no? a veces son son gastos que, que no sabemos, es la plata chica, ¿no? Cuidar la plata chica, que a, no sabemos en qué se va, pero desaparece. Claro, Exactamente. Que, que aparte, Nancy es la que te queda, uh -huh. ¿eh? porque viste, muchas veces uno dice, me, me queda esto para vivir en el mes, sí. y la mal gasto en, en estos gastos chicos, ¿no? O sea, en, claro. en la coca de coqueada, sí. en el fulbito con los changos, el, el, claro. en, la, en la semana... En el gimnasio que no, voy oh, digo, <risa> claro. eh, eh, o sea, me, me gasto la plata que me queda y que es la que tengo que estirar para todo el mes. Claro. Totalmente, porque son justamente esos gastos hormigas, ¿no? Uh -huh. Vos decís, bueno, hoy, no sé, agarré, me compré, como dicen así no sé, esto para desayunar, y uno por ahí no es consciente. Guay, lo comprás y listo. Uh -huh. Pero si vos sumás, hoy me compré esto, mañana lo otro, he pasado lo otro, y lo, lo mensualizás, digamos, te das cuenta que en realidad es un número. ¿No? Ay, sí, Facu, pero qué difícil que es ¿no? <risa> Totalmente Porque necesitamos, totalmente. si se quiere, de mucha organización y de disciplina Disciplina, sobre uh -huh. todo Porque estamos acostumbrados a esto ah, bueno, me compro un alfajor Ay, sí. me compro una gaseosita Ay, y, y son 200, claro. 300 pesos uh -huh. eh, Totalmente y, y va sumando, ¿no? Eh, Facu, y hablamos recién, te decía de la tarjeta de crédito y bueno soy una persona, hablo, hablo por mí, que eh, realmente como uno no tiene efectivo, y sí. pasa la tarjeta. Entonces sí. después, mes a mes, decidí, tengo que pagar 20, tengo que pagar 30, tengo que pagar 25, tengo que pagar más, menos. Sí. Es un digo, alquiler más. Eh, crea, exactamente, es un alquiler más. Entonces, sí. decir bueno, eh, para comenzar a desintoxicar un poco, sí. eh, no sé, digo yo, eh, cuál es eh, acá el, eh, la, la propuesta, digo, es ir y hacer una compra grande eh, al principio de mes y después... Eh, y, y no, no ir a, eh, comprando eh, en parte, ¿no? Porque uno dice, bueno, hoy compro tal cosa, eh, mañana compro tal cosita. Eh, y entonces cuando te quieres dar cuenta tenés una larga lista claro. en el, el súper con la tarjeta sí. y, a, y a los meses siguientes lo sentís, digo, por ahí la, la propuesta sería comprar algo directamente por mayor, grande, y, y después sí. ver, ver el gasto en ¿El, ¿El mes siguiente? Totalmente. O sea, la, la, el concepto es la planificación, tanto con la tarjeta de crédito como con cualquier gasto que puede ser en efectivo y demás, ¿no? Uh -huh. este, pero la idea es eso, planificar. Ojo que por ahí la tarjeta de crédito, muchos la demonizamos, ¿no? Es decir, como gasto la plata que no tengo. Sí. Pero se puede, este, que por ahí si quieren lo, lo planteamos en otras charlas, este, las ventajas de sí usar la tarjeta de crédito de una forma claro. correcta. O, o para no. qué no. sí y para qué no. Exactamente. Y cómo hacerlo sobre uh -huh. todo, ¿no? Ver las fechas, cuándo. ...también se puede aprovechar, es una forma... Si se quiere indirectamente de invertir también la tarjeta. Claro, de, de ganarle si se quiere un poquito a la inflación. Totalmente, Ajá. totalmente. Así que no es todo malo la tarjeta. Ajá. Si uno por ahí no la sabe usar, sí, pero hay formas de usar. Hay tips para saber Exactamente. usar la tarjeta. Sí, sí, está buenísimo. Sí, totalmente. Eh, Facu, la gente que nos está viendo, quiere charlar con ustedes, puede ir a las oficinas de Valerza, ¿cómo se contacta con ustedes? Bien, se puede ir directamente a la oficina de Valerza en Alvear 499, de lunes a viernes, de 8 y 30 a 13 y de 14 a 17 horas, Bien. o nos pueden contactar por las redes sociales. Y bueno bueno, bien, con buenísimo. este ahorro que vamos a hacer durante 30 días nos va a quedar un margen para por qué no invertir. Claro, ¿no? Está, totalmente está totalmente está es la idea. Ajá. Gracias, Facu, por, por siempre brindarnos Gracias también algunos consejos y ayudarnos, ayudarnos a manejar un poquito mejor nuestro bolsillo. Gracias, Gracias Facu. a ustedes. Gracias. Por haber